Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal Leo Art Drawings. Hoy para los amantes de los gatos y para los amantes de los unicornios y para los amantes del dibujo kawaii Les tenemos este espectacular dibujo en un video tutorial que eh, vamos a hacer muy fácil y muy rápidamente Listo, para pasar a cómo hicimos nuestro dibujo, eh, les voy a recordar que para que les sigan llegando las notificaciones de mis videos, eh, a algunos deben eh, hacer lo siguiente: cancelar la suscripción que tienen a mi canal, esperar unos segundos, volver a suscribirse, no olviden volver a suscribirse, es muy importante. Y ahí sí se le habilita la opción activar la campanita de notificaciones. En el primer comentario de este video igualmente les voy a dejar las instrucciones para que las sigan y me sigan apoyando. Siempre, siempre en nuestro canal ¿Listo? recuerde que además tenemos otro canal asociado Donde vamos a estar trabajando con eh, mi hijo Pablo Y este se llama Artefacto Kids Aprende jugando, diviértete creando Algo así ¿Listo? Muy bien, entonces los invito a que busquen también este canal Y a que disfruten del contenido de estos espectaculares canales Bueno, no siendo más Vamos a pasar al dibujo Y espero que les guste demasiado Muy bien, así es amigos. Entonces para iniciar con nuestro, eh, con el dibujo de este gatito, entonces lo que vamos a hacer es un círculo grande. Miren el tamaño de nuestra hoja y vamos a hacerlo en la parte superior de la hoja, sin, sin salirnos del borde superior. Listo. Vamos a hacer un círculo, pero además va a ser como ovalado y en este pues vamos a dibujar la cabeza. Vamos a iniciar simulando figuras geométricas. Entonces, para el cuerpo de nuestro gato, que va a estar como en una posición sentadito, vamos a hacer un triángulo, una especie de triángulo, pero sin punta, ¿sí? Y luego, para las patas, vamos a hacer dos círculos más pequeños, ¿listo? El animalito va a estar sentado, va a estar eh, mostrando la planta de sus patitas, ¿listo? Dos círculos, en esos círculos dibujaremos obviamente luego lo que son eh, eh, las partes blandas de esa patita. Para las orejas vamos a poner dos triángulos, eh, uno al lado y lado de la cabecita de nuestro gato y luego lo iremos detallando poco a poco con el lápiz. Tengan a mano el borrador, es importante. Por si alguna de las líneas no nos convence o si la forma que estamos eh, haciendo no nos está saliendo, entonces perfectamente podemos borrar. Yo utilizo un eh, portaminas en este momento 0.5 que me da una línea muy suave y me da un eh, trazo muy fino, ¿cierto? Nuestro gato va a estar disfrazadito como ustedes lo vieron ahorita al inicio, sí, es un gato que tiene como una especie de, de buzo para el frío, una especie de capucha, eso es como un interizo, sí, y va a quedar al estilo kawaii, estamos dibujando en este momento kawaii sin salirnos de las otras técnicas que hemos venido tra trabajando porque... Eh, muy pronto vamos a estar subiendo más autos muy pronto vamos a estar subiendo eh, más dibujos a lápiz y mil cosas más usted sabe que en Leoar encontramos gran variedad de contenido listo ahí ya tenemos la forma de nuestro animalito vamos a ir completando las patas con unas líneas muy tenues muy eh, suaves sí. vamos a hacer los circulitos del, de las patitas, ¿sí? las yemitas que ellos tienen para ser muy silenciosos. ¿sí? Vamos a hacerlo con círculos rápidos porque luego lo vamos a retenir pues, con eh, marcadores. En este caso vamos a usar para colorear, para pintar nuestro eh, gato kawaii. Vamos a usar eh, marcadores. Listo, eh, vamos a él tiene eh, unas, unas cejitas en el, en el trajecito. Sí, y vamos a disponernos a hacerle eh, las orejitas vamos a detallar detallando poco a poco con el lápiz vamos a sacar las partes internas con dos líneas libres ¿sí? dos líneas libres no olviden amigos acá darle me gusta suscribirse y activar la campanita de notificaciones para seguir eh, Viendo nuestro contenido para que cada que yo suba un video pues a ustedes les llegue la notificación Bien, vamos puliendo poco a poco, el dibujo es de calma, de práctica, de perfección Además este gato como vieron pues tiene un traje como de unicornio Entonces le vamos a pintar ese cuerno, este cuerno ahorita le vamos a dar un color azul y le vamos a dar un efecto con blanco Para que quede muy genial Listo, vamos a los ojos, son unos ojos kawaii, van a ser unos ojos muy expresivos Nosotros podemos ir probando poco a poco cómo nos gusta más Si con un color más claro, si con un color más oscuro, como lo van a ver más adelante No se vayan despegando de este video, no olviden que acá estamos para eh, enseñar aprender Listo, nuestro primer ojo, ¿sí? esos círculos más pequeñitos van a ir blancos Vamos a tratar de que el otro ojito quede igual, eh, muy parecido, para que no nos vaya a quedar pues, como el dibujo eh, muy, muy desorganizado. El segundo ojo, los mismos círculos en la parte eh, interna para que queden esos ojos muy vivos, muy brillantes. ¿sí? Y luego un triángulo más pequeño, un triángulo, perdón, más pequeño, no, triángulo no le cambiemos el acento a las palabras y vamos a hacer lo que es la, eh, las mejillitas del gatico y la boquita ¿sí? las mejillas y eh, la boquita más adelante entonces vamos a delinear ahora vamos a hacer más o menos donde irían los bigotes recuerde que esto es un boceto inicial ¿sí? para luego darle la forma final con el marcador delineador y los colores ya teniéndolo así entonces eh, vamos a pasar al delineado que este sí eh, lo hacemos de forma más, más rápida ya teniendo las líneas definidas o oh, súper rápido y así quedaría lo demás lo vamos a delinear pero usando colores entonces iniciamos con el cuerno azulito ¿sí? y las orejas vamos a utilizar un rosado varios rosados, dos, dos tonos de rosados vamos retirando con el borrador las líneas que no queremos por eso es importante que no marques con mucha fuerza el lápiz para que luego pueda ser fácil de retirar vamos a usar unos un azul muy claro sí para el fondo si ¿sí? luego como les dije ahorita podemos irlo cambiando a medida que nosotros vayamos viendo el dibujo ustedes acá tienen una base de dibujo y ustedes le pueden poner los colores que usted quiera ¿Sí? las almohadillitas de las patitas en un tono rosado y aquí, vamos a, y aquí vamos a un color más claro para que nos den dos tonalidades. ¿Sí? Al final, no les muestro acá en el video, pero al final con el color blanco, con el marcador blanco, eh, le damos un tonito eh, blanquito para que quede eh, más espectacular. Con ese color naranja, un, un, un delineador de color naranja, vamos a delinear las patitas de nuestro eh, dinosaurio, dinosaurio de, de nuestro gato y vamos a eh, a pintar la partecita de la nariz con amarillo en las manitos pues nuestro gato es amarillo es un gato amarillo y luego con el mismo naranja vamos a eh, ponerle el Delineadorcito para saber que esas son las manitos de nuestro amiguito, lo mismo en la cola, unas líneas para detallar. Esto ya está casi listo. Nuestro gato, me parece que el color azul en los ojos no le da mucha fuerza. Entonces, le voy, voy a oscurecer con un gris ¿sí? y ya vemos cómo nos va a quedar, va quedando el, los ojos mucho más, mucho más vivos, mucho más eh, expresivos sí parece que va a quedar mejor pero no sé no me termina de convencer quizás a lo mejor vuelva y lo cambie y vamos a pintar el rostro de nuestro gato de color amarillo ya les había mencionado que era de color amarillo utilizo estos eh, marcadores de, de, pinta, de punta pincel me han parecido muy deliciosos para trabajar y además pues en el mercado los podemos conseguir en líneas muy económicas Sí. Ya que está casi listo nuestro eh, gato, no dinosaurio nuestro gato Vamos a darle unos detalles con marcador negro ¿sí? En el bolsito nos faltó el, el, las líneas del cordón, de la capucha Y ya parece que nuestro gato está quedando perfecto Una sombrita para darle un lugar, un espacio Y vamos a darle volumen y perfecto Ah, súper fácil, en poco tiempo, espectacular y espero que lo disfruten. No olviden suscribirse, no olviden seguirnos en el otro canal que estado, con el que estamos trabajando Pablo y yo que es Artefacto Kids y con esto los dejo para que sigan disfrutando de sus excelentes vidas. Bien amigos, chao chao, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.